Innovación, datos, ciudadanía, poesía, actitud, nutrición, University. comunicación, redes, aprendizaje, sí, todo esto y mucho más en Radio La. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este Radio Lab UGR en casa, este programa que hacemos todos los lunes por la tarde para comenzar la semana o intentar comenzar la semana con algo más de energía. Este que es el programa que hacemos desde nuestras casas eh, para hablar de todo lo que está ocurriendo a lo largo de estos días eh, en la Universidad de Granada y también en esa plataforma que iniciamos hace unas semanas que se llama ugrencasa.lavingranada.org y en la que la gente trata de, eh, bueno, pues de sus experiencias, sus ideas, sus iniciativas, plasmarlas en esa plataforma para que puedan llegar a todo el que quiera. Hoy tenemos muchas entrevistas preparadas. Vamos a hablar con Miguel Buigas, que está, realizando, eh, está recopilando material audiovisual para hacer un documental con investigadores de la Universidad de Granada con eh, estudiantes eh, que nos van a presentar algunas de las iniciativas que se están realizando, como Insulae, que se presentó la semana pasada. Y conmigo tengo a Sandra, a María, a Fran. Muy buenas, bienvenidos. Hola. Buenas. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal en ese falso comienzo que hemos tenido antes? Porque estábamos intentando hacer la retransmisión también a través de YouTube, pero los medios técnicos no dan para tanto. Lo veremos a posteriori en diferido, como el despido aquel. Eh, ¿cómo, ¿Cómo estáis? ¿Cómo, ¿Cómo lleváis la semana? Eh, ya me estabais comentando que el lunes cuesta, ¿no? Sigue costando, aunque no haya que eh, madrugar, tanto como antes quizás, pero sigue costando, ¿no? Este es, esta segunda repetición es un poco eh, la metáfora de lo que está haciendo nuestra vida. El día de la marmota, como ya decíamos. El bucle. Oye, eh, es curioso. Hoy vamos a hablar de varias cosas, vamos a hablar de varios temas. Uno de ellos, por ejemplo, es un bot que han hecho aquí en la Universidad de Granada, eh, pero fijaos, hay que ver cómo, eh, no sé si a vosotros os han llegado la cantidad de bulos, yo estoy estudiando un poco, pero en Maldita llevan ya a contabilizar unos 400 y pico bulos. Es decir, es curioso que ahora tenemos mucha más información que antes, pero quizás es peor esa información, porque claro, llega de todo. ¿A vosotros os han llegado bulos también en algún momento o no? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. El más inofensivo que me llegó fue uno por WhatsApp, que parece que ahora que WhatsApp lo carga el demonio, eh, que decía que estaban fumigando los parques y que un perro se había envenenado y, en fin, eh, la fuente era una amiga mía que trabaja en el ayuntamiento, literal. <risa> Ah, así, ¿no? A saber ni en qué ayuntamiento ni qué amiga. Sí, no, ponía, es verdad, lo dice una amiga que trabaja en el ayuntamiento. A mí me van llegando bulos que luego van desmintiendo. O sea, lo veo en WhatsApp, me mandan una parrafada, ¿cuál fue el último que me enviaron? Que según el tipo de sangre somos inmunes o no al virus. Y luego al rato esa misma persona me puso, ah, no, no, creo que es mentira. O sea, que ellos mismos solo van lanzando, van desmintiendo... Sí, es que muchas veces, y sobre todo por WhatsApp y en grupos, pues eso, de familia y amigos, le llega cualquier información y sin si, si, ni siquiera abrir el enlace ya la están compartiendo. Entonces, como que se pasan cosas muy, muy extrañas. Sí, no se escuchaba hasta hace un momentito, ya, ya se escucha. Eh, ah, vale. nah, no importa si sí. esto luego, nah. lo, como siempre, lo arreglamos todo. Lo arreglamos el Photoshop para estas cosas, maravilloso no hay problema eh, nada, hablábamos de eso ¿no? de la dificultad de, de comenzar la semana y que los lunes siguen siendo lunes, aunque como decía Sandra al principio parezca esto el día de la marmota ¿no? un día detrás de otro oye, eh, antes de comenzar con la entrevista que tenemos por ahí preparada de Miguel Buiga, eh, os parece si vemos algunas de las cosillas que han ocurrido en la plataforma estos últimos días, a ver, alguna idea o iniciativas o experiencias que se han colgado ah. en, estos, en estos últimos días. Venga, ¿quién rompe el hielo por aquí? comienzas tú, María, con alguna idea? Pues vale, sí. Eh, una, además, esto un poquito de trampa porque viene, viene de la casa. <risa> el... <risa> Nos llega hoy no desde la Metrics, que ya sabéis que es un proyecto de Media Lab, en, bueno sobre ciencias sociales y humanidades digitales y como en muchas otras plataformas hemos querido hacernos eco de, de todas las iniciativas y todos los proyectos y toda la capacidad de adaptación que está teniendo la comunidad científica para dar respuesta al COVID-19. Eh, no quiero dar una perspectiva negativa, ¿no? pero creo que al final por la naturaleza técnico-sanitaria de esta crisis eh, los proyectos que surgen desde las ciencias sociales o las humanidades digitales pueden eh, bueno, quedar un poco relegados, ¿no? Y entonces estamos animando a la comunidad científica que se dé de alta a que suba sus proyectos eh, relacionados con el COVID-19 o que nos lo hagan llegar a info.nometrics.org y para poder eso recopilarlo y darle darle difusión en nuestras redes y, y analizar un poco qué se está haciendo desde este ámbito uh -huh. Uh -huh. muy interesante, yo creo que es muy necesario tenemos ya iniciativa entonces localizada la gente se va apuntando, ¿cómo funciona? Eh, bueno eh, lo, pueden darse de alta como usuario y subir sus propios sus propios proyectos como, mm. como de costumbre, ¿Cómo ¿no? fue, venía funcionando, ¿no? la red Nometri Exactamente, simplemente sí. ahora pues estamos intentando centrar el foco en esos proyectos que dan respuesta al COVID o que surgen frente al COVID o también, como digo nos las pueden hacer llegar a info .org y nosotros pues lo subiremos lo subiremos uh -huh. Muy bien, eh, pues nada Quien quiera más información al respecto Que nos siga por redes eh, Boletín de correos seguro que le llegará Toda la info La, la página de Noumetric Y por supuesto, esa plataforma donde está Ahí colgada eh, Esa autopromoción que acabamos de hacer <risa> De ese proyecto Bueno, autopromoción a bueno, medias ¿no? Porque claro, Lo que claro. queremos precisamente es dar visibilidad Y además, recordad que la red Noumetric Nace con una proyección iberoamericana Así que esto no es solo de la UGR, esto está abierto a todo el mundo. Es su bebé, Neumetris su bebé. su bebé. Se nota, se nota. Oye, ¿qué más tenemos por ahí, Sandra? A ver. Pues mira, tenemos una idea eh, que ha tenido mucho éxito en redes sociales, la hemos compartido estos días, y es una escape room ambientada en la saga de eh, Harry Potter. Precisamente hoy eh, en las noticias estaban hablando del auge ¿sí? que están teniendo ahora las escape rooms virtuales. Sí, se trata de una iniciativa eh, hecha o realizada por una bibliotecaria de la Biblioteca Pública de Pensilvania y tras ser cancelada la Skate Room, que tenían pensado que fuese hecha presencialmente, eh, pues han decidido adaptarla eh, de forma online para que todo el mundo eh, desde sus casas puedan disfrutarla. Dura unos 15 minutos y está traducida al español O sea, en UGR en casa está toda la descripción Tenéis el en español Y de hecho, algunos integrantes de este grupo Ya han quedado para hacerla sí, Javi, te informamos Creo, creo que, que en Twitter vi yo alguna conversación De, de alguien que, que es una chica Y no es Sandra y está por aquí Pues pues Ahí está, ¿no? Pues Una maravillosa idea Bueno, pues y María, lo... si lo haces nos lo cuentas Después que tal ha ido os contaré qué tal, pero no podré dar las respuestas. Hombre, no, no, obviamente, no. Obviamente. Pero tendremos que, hacer, tendremos que hacerlo a todas. Yo decía hacerlo a equipo. Oye, pues yo no es mala idea tampoco, claro. Lo, pode lo podemos grabar. Yo soy un poco maguel, ¿eh? Yo en estas cosas me estoy un poco perdido. <risa> eh, yo, soy <risa> un poquito, <risa> yo soy un poquito. Yo soy un poquito Dobby, pero quizás más por la estatura. Pero... <risa> eh, y bueno, más cosas. Ya cosas un poco más serias. Hemos visto que han aumentado las experiencias, ¿verdad, María, en estos últimos días? La gente a lo mejor <risa> se está abriendo un poco más ¿no? a contar su experiencia. Recordemos que en la plataforma ugrencasa.laviengranada.org la gente puede subir iniciativa, ideas recursos lo que le apetezca, pero también hay un apartado dedicado a que la gente eh, hable de lo que le apetezca un poco, de cómo está viviendo este confinamiento eh, o, o sin finamiento, según lo miren. Claro, parece que al principio pues parecían más reticentes, ¿no? pero en las últimas semanas también es verdad que se ha hecho un llamamiento y, y se están subiendo bastantes experiencias. Me gustaría destacar una, siempre destacamos algunas, uh -huh. o la mayoría de las que se suben son muy eh, introspectiva, podríamos decir, ¿no? De, de bueno, esto es un tiempo ¿no? ¿no? Esto es un tiempo para pensar, para reconectar con uno mismo, para. Pero muchas veces se nos olvida el drama social que hay detrás de, de este momento y la última experiencia que se ha subido eh, destaca este drama social, por eso queríamos comentarla. La Ajá. sube Eva Domínguez Peña, que además es conocida, nos acabamos de entrar, que es conocida del equipo Media Lab. Uh -huh. Y se llama Tengo que dejar mis estudios por el COVID-19. Es así de claro el título. Y no es eh, el, el único caso, claro. Y no es el único caso. En esta en este relato, eh, Eva nos dice o nos cuenta eh, que estaba cursando unos estudios de, de arte, de danza, de, en, una, en Málaga, en... En una academia, uh -huh. mientras trabajaba de camarera, mientras que compatibilizaba su vida con mucho esfuerzo, con mucho sacrificios, con muchos trabajos. Claro. Y que debido al cierre de la cholería pues se ha visto eh, abocada a abandonar su, sus estudios, sin poder terminar de pagar además los pagos que le debe a la academia, sin poder y tener una alternativa de futuro académica ni económica y eh, sin poder ni tener ahora mismo ningún tipo de recurso o beca del Estado que pues le alivie este momento tan tan crudo. Claro, recordemos, eh, bueno, la Universidad de Granada precisamente conociendo sí. este tipo de temas y sí que ha iniciado eh, algunos programas, Una por ejemplo, especiales. de sí, ayudas especiales, sí. eh, tema también de préstamo, de material informático, bueno, porque esta sí, crisis hecho... nos está recordando las brechas que existen. Dime, Sandra. De hecho, hoy acá, me gustaría destacarlo. Hoy acababa, Javi, el plazo de la UGR para solicitar... Para pedir los portátiles, ¿no? ¿no? No, no, Acaba el 23. ¿El 23? Ah, pues... Entonces, déjame, compro... déjame comprobarlo, pero estoy... Muy importante. Ya sí, es que... han subido una idea y han ampliado ese plazo. 23 de abril. 23. 23 de abril. Bueno, pues entonces informamos a los oyentes que tienen hasta el 23 de abril para pedir recursos eh, electrónicos o que les permitan seguir ¿no? las clases virtuales. Que pueden solicitarlo hasta ese día a la Universidad de Granada. Es que Aparte de otras ayudas, otras ayudas que también, que también excepcionalmente se están concediendo. Sí, eh, efectivamente, ¿no? Es decir, esto está poniendo de manifiesto también, bueno, pues muchas problemáticas y que esto nos ha pillado con lo que cada uno tenemos en casa y al final, bueno, pues hay casas, hay hogares con más recursos, con menos y hablamos de hacer clases virtuales para todo el mundo, pero no todo el mundo tiene la posibilidad tecnológica, técnica de, de poder hacerlo. Así que, bueno, en fin. ...hay que seguir luchando con esto... Eh, ...hoy os parece si escuchamos la iniciativa... ...de, de Miguel Buigas... ...que nos va a hablar de lo que está haciendo... ...es decir, eh, esto que nosotros estamos haciendo... ...en la página web... ...de recopilar eh, experiencia ...él ha lanzado también como nos va a explicar, una eh, iniciativa para, eh, bueno, invitar a la gente a que le mande sus vídeos. Eh, con todo eso va a, re, va a realizar un documental, eh, bueno, pues para ilustrar cuando pase todo esto y parezca un mal sueño, eh, pues que, que, que esto fue lo que vivimos cada uno de nosotros en nuestras casas. Vamos a escuchar a, a Miguel Buiga, si os parece. Pues tenemos ahora mismo con nosotros a Miguel Buigas que es comunicador audiovisual, ayudante de realización, editor, un montón de cosas pero que lo hemos traído aquí a nuestro programa de Radio La VGR, porque está eh, comenzando a recabar eh, vídeos y, y pequeños testimonios para montar un documental eh, con un nombre yo creo que esperanzador, ¿no? Con fin, o sea, porque estamos en un confinamiento pero digo yo que en algún momento esto llegará a un fin, o sea que esto lo vamos a hacer con el objetivo de que de que acabe en algún momento, ¿no? ¿Y, ¿Y tú qué es lo que quieres hacer entonces, Miguel? ¿Quieres documentar un poco todo este proceso? Eh, sí, muy buena. Eh, sí, de eso se trata, ¿no? eh, Esta iniciativa nace hace un par de semanas eh, con, hablando, bueno, lo estoy haciendo con mis dos hermanos que también son del gremio y, y entonces eh, eh, lo, lo que queríamos era eso, era saber qué, qué estaba pensando la gente. Es decir... Eh, y no solamente quedarnos en, bueno, en lo que podamos ver en los medios habituales, sino entrar en las casas un poco y saber qué es lo que pasa por la mente de la gente. Eh, habrá gente, que, o sea, la expectativa un poco también es conocer que, que habrá gente que se lo esté tomando medianamente bien, hay gente que esté fatal, hay gente... Que tenga días buenos, días malos, entonces un poco hacer ese retrato y que no se quede en el olvido, ¿no? Un poco dejarlo dejar constancia de que esto está pasando, porque al final es probable que cuando pase un tiempo esto. Bueno. Volveremos a las andadas, ¿no? A cómo sí, estábamos antes. Sí, un poco por eso también nace la idea, ¿no? Por la Yo por lo menos tengo esa sensación de que sí, que todo es muy aparentemente traumático, pero que no las tengo yo todas conmigo en que esto vaya a ser tan punto de inflexión en, en la vida de la gente. <risa> o sea, y... quizás sí a otro, en otros términos, económicos sobre todo, pero no creo yo que, el, que estemos todavía, quizás si dura más, sí, pero que estemos todavía en un punto en el que la gente realmente se pare y diga, esto va a cambiar. Un cambio de valores, ¿no? Quizás eh, sí. Y entonces, eh, con esa idea Os lanzáis, ¿no? Lanzáis esta convocatoria Digamos, a que todo el que quiera os mande los vídeos Y, y lo que hacéis Es como plantear una especie de pregunta, no, O sea, que la gente, si no sabe muy bien Qué decir, que, que tenga Como una especie de guión para hablar no, ¿Y, y qué es lo eh, que proponéis ahí? ¿Qué, qué, qué decía eh, la gente? ¿De qué puede hablar? Efectivamente, nosotros eh, Si acceden a, lo, a Facebook, por ejemplo eh, nosotros tenemos ahí una serie de preguntas no son más de 15 muy sencillitas y bastante abiertas en las que lo que intentamos es que la gente hable de su experiencia es una especie de guía para que ellos mmm, bueno habrá muchas personas que no, no no sepan qué decir o no sepan cómo expresarse entonces si esto les ayuda pues mejor al principio hay una mmm, una introducción breve en la que queremos que nos cuenten pues bueno quiénes son, ponerle, ponerle nombre y voz a, a, a la experiencia que nos van a contar y, y después pues un poco un recorrido de, de cómo está siendo esto, ¿no? Primero a nivel, o sea, le preguntamos, por ejemplo, eh, cosas como si te esperabas que esto fuera a llegar aquí cuando estaba yo en China, que nos cogía como muy lejos, ¿no? Mm -hmm. eh, y.. y y después, un eh, poquito a poco, nos vamos metiendo en, en, en, en, en las personas y, y, y saber pues eh, si están aprendiendo algo, si creen que están aprendiendo algo, si, eh, que intenten pensar en algún acontecimiento que no esté relacionado con el coronavirus en su día a día. No, <risa> o, que es complicado, ¿no? <risa> sí, por ejemplo, quizá una de, la, una de las respuestas ¿no? que... A mí me, me parece interesante, es eh, a lo mejor que esa pregunta sirva para darte cuenta que a lo mejor no estás pensando en nada que no sea eso. ¿no? Que no sea eso. Sí, sí. <risa> claro, al final todo, ahora mismo, a mí me pasa, ¿no? Te pones a leer un poquito y al cabo te distraes, ¿no? Te, te escapa sí. un rato, pero cuando vuelve, a, ¿no? Te, te viene el, la oleada de realidad y dices, ostras, que no me acordaba ya de, de esta situación de ciencia ficción en la que estamos viviendo sí, ahora mismo. Sí. Y, es un poco eso. Sí. Y después también hay una especie como de, una guía muy básica de qué es lo que necesitamos, es decir. Sí, técnica, de, ¿no? eso estaba viendo, ¿no? que hay como una especie de recomendaciones técnicas. Que siempre sí. las decimos pero nunca las hacemos. Por ejemplo, no grabar así, grabar así. Por, por favor, sí, <risa> por no favor. grabar nunca en vertical. Lo agradeceré siempre. Uh -huh. eh, eh, sí, básicamente es un plano fijo en que, un plano medio abierto que, que te, y hablarle a cámara. Es muy sencillo. Un trípode, ¿no? Y, ¿no? O algo que se pueda claro, el móvil así te, puesto. Que no sea un selfie. Eh, que no un vídeo para Instagram, por favor. <risa> Efectivamente. Uh -huh. Que tenga un poquito más de. Eh, de seriedad, por decirlo de alguna manera, el plano, aunque lo que cuentes después, si quieres contarnos algo gracioso, también es bienvenido, que esa es otra, tampoco queremos que esto sea un drama, en el sentido de es verdad que es algo que se plantea Ahora, que Habrá tres... momento para todo, ¿no? Habrá drama, comedia, imagino. Sí, sí. Y eso, sí, y después nada, tenemos un correo abierto, que en el que estamos recibiendo los testimonios. Y también pedimos por aclararlo también un poco eh, uh -huh. qué es lo que ves desde casa qué ves desde tu ventana o qué ves desde tu patio de vecinos ¿O, eh, y ahí se plantea pues también eso supongo que será un apoyo después en montaje para secuencias de cómo de, de eso de, de, sí, para contextualizar <risa> un poco a cada persona sí. no para ver el contexto de cada uno desde dónde habla también imagino ¿no? sí, sí, eso es, efectivamente uh -huh. Eh, no hemos dicho la dirección, creo eh, es videos.confin.gmail.com ¿no? ahí eh, es donde sí. pueden mandaros los vídeos, autorizando por supuesto sí. para que eh, participen sí. en, el, en el proyecto documental y no sé si os han mandado ya muchos, ¿cómo, cómo vais? De momento eh, están llegando algunos, menos de lo que nos gustaría la verdad, siendo honestos <risa> <risa> pero los que llegan están muy bien porque ya se empiezan a plantear ciertas cuestiones e eh, uh -huh. incluso ya da juego para enlazar unas historias con otras con mismos pensamientos o con pensamientos opuestos eh, entonces ese, eh, en ese sentido creo que las preguntas están funcionando bien y, y, y, y puede quedar o sea al ver los testimonios creo que puede quedar un contenido muy muy interesante también entiendo, no sé si piensas que a lo mejor la gente a lo mejor hace estos vídeos pero lo hace más para el plano privado y quizá le da más vergüenza que pasen al terreno público es decir porque es posible que esa sensación de esa necesidad de comunicarse, ¿no? de tener que hablar hacia los demás, ahora hablamos más con los demás por videoconferencia y tal, pero no sé, a lo mejor encontráis que es privado, público, es decir, traspasar esa frontera quizá le cuesta a la gente hay mucho, hay mucho, hay muchas, una respuesta muy común, es eh, eh, qué bonito el proyecto, lo paso. <risa> yo no, ¿no? Otro. <risa> es como, ten, conozco a alguien que te puede decir algo muy interesante. ¿no? Eh, entonces, es como, eh, bueno, yo intento que la gente, o sea, recalcar mucho que primero es participar y después compartirlo, ¿no? <risa> Pero la gente, mucha de ellas, eh, va directamente a compartirlo. Sí. Pero bueno, eh, creo que es normal. Yo, yo también me preguntaba eh, si yo lo haría, ¿no? Eh, si yo me grabaría a mí mismo. Claro, eh, ¿lo habéis hecho o no? O todavía no? Eh, claro, nosotros... <risas> mi intención no es hacerlo, pero, pero creo que también un ejercicio de lógica debería, ¿no? Por coherencia, ¿no? Sí, sí, sí. Debería y, y seguramente lo acabaré haciendo ¿eh? lo, lo, lo acabaré haciendo y eh, espero no, no tardar más no, no postergarlo más de esta semana ¿eh? lo, lo prometo eh, Yo, pero pero por eso también que a veces un poco o sea, es entendible que la gente no, no sea la, cosa, la el vídeo que sea más fácil de grabar porque como bien te decía antes and, and de la grabación eh, hay una hay una parte ahí, eso de abrirte un poco, de, de pensar, de, de, de pararte, que aunque haya muchas horas y tal, eh, también la gente no, no necesita o no quiere estar eh, todo el rato vinculado a esto. ¿no? Uh -huh. Bueno, Entonces, también, le puede, también le puede servir para eso, ¿no? Para piensa en otra cosa, pues venga, a un vídeo y cuéntanos un chiste o, o <risa> interpreta una obra, no sé, pero ¿no? Que, que se lo planteen también como un espacio de liberación. Sí, o, o, o, o un ejercicio de, de observar, porque también eh, espero que llegue a personas que a lo mejor no se han parado a preguntarse esto. ¿no? Eh, que yo creo que es algo que también pasa. No, el no planteamiento, el, el que los días pasen como uh -huh. un como un ¿sabe? como, como tachando los de calendario a ver si se acaba ya esto uh -huh. eh, y volvemos a todo como estaba y ni siquiera se han se han parado a, a preguntar o a preguntarse qué es lo que uno mismo piensa sobre esto ¿no? ya no solamente a un nivel eh, personal sino colectivo bueno, pues nada, invitamos a todos yo prometo que yo voy a hacer uno ¿eh? o sea, eso ya te lo aseguro, que haré uno ahora después sí. del balcón eh, no sé si a las 8, que es mi momento favorito del día eh, el bueno, de los aplausos está. ¿Con la luz o qué? Y, y bueno, hoy hay una buena luz, hoy está nublado, o sea que hoy... Eso invita. fue otro cambio, ¿no? Cuando se, se, se aplaudía de noche y al día siguiente ya la gente estaba aplaudiendo de día, ¿no? Claro, el lunes fue la primera vez que le vi las caras a mis vecinos. Sí. <risa> Hasta entonces no se la había visto prácticamente. Le nombre de las palmas, ¿no? <risa> que nada, que, que mucho ánimo en la iniciativa, que enhorabuena, que yo creo que está muy bien. Poco a poco irá recabando material y de ahí va a salir un documental muy chulo. Eh, hablaremos también en una semana a ver si ha si aumentado un poco la cuota de vídeos y si no sí. volveremos a darle el toque a la gente para que suba eh, que os mande esos vídeos a vídeos.confin.com. y yo creo que sí yo creo que algo va a cambiar después de, de todo esto o sea, sí. esto al final tendrá algún fin aunque no lo parezca sí, sí, sí. ya veremos cuál no ya veremos cuál pero pero debe, debe, debe. Hay, hay cosas que yo creo que son muy evidentes y que saldrán a la luz cuando cuando todo esto pase mm. y, y si no cambian es que hay no poco remedio, remedio. <risas> Oye Miguel, que muchísimas bueno. gracias por atendernos y por esa iniciativa tan chula y lo dicho desearte mucha suerte y que, y que seguro que de aquí va a salir una, un documental bien interesante al que cuando vayas a estrenar te invitaremos de nuevo a que vengas por aquí a a, a decirnos cómo ha sido el proceso durante esta semana y nada, todo el mundo que eso, que os busque por internet, con fin se llama el proyecto de documental en ugrencasa.lavingranada.org también está, o sea que es fácil encontraros y así espero que sea con la gente que os mande los vídeos Venga, pues muchas gracias a mí Un abrazo desde la distancia, Hasta luego, Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ¿qué os parece esta iniciativa? Eh, Tenemos ya por ahí a Zoraida. Zoraida nos escucha. Ahora, Zoraida, ¿me escuchas bien? Sí. Vale, como decía, Zoraida Calleja es investigadora y profesora de la Universidad de Granada. Y junto con su compañero David Griol, eh, bueno, pues recientemente han colaborado con el gobierno para desarrollar un bot, eh, bueno, pero no un bot al uso, sino un asistente conversacional, porque Zoraida, como nos va a decir ahora, es experta en, en el tema de, de, de, de, a ver cómo decirlo, explícalo tú, Zoraida, de bots conversacionales, ¿cómo, ¿cómo podríamos decir esto? Sí, sistemas conversacionales o sistemas de diálogo, que son uh -huh. sistemas que, que pueden sostener una conversación con un usuario. Uh -huh. Y entonces el que habéis desarrollado concretamente para qué sirve. Es decir, es un bot que, que habla de qué. Es un bot que da información acerca del, del COVID y del estado de alarma. Eh, y entonces la idea es que se le puedan hacer preguntas y que mm. te dé respuesta eh, a través de un chat. Entonces la idea es que en lugar de tener que leerte todos los documentos oficiales, pues puedas eh, obtener la información de una forma más sencilla, pudiendo expresar las preguntas con tus propias palabras. Ajá, y sencillamente tú le preguntas aparte, o sea, cualquier tema relacionado con, el, con la COVID, ¿no? Entiendo. O sea, ¿cuáles son los síntomas y cosas así por el estilo? Es los síntomas, el origen de la enfermedad, eh, cuáles son los grupos vulnerables, eh, toda la información de ese tipo médica, pues luego también pues eh, pautas específicas para, para grupos vulnerables concretos, eh, como paciente inmunodeprimido o con cáncer uh -huh. y luego todas las medidas de protección que hay que tomar, medidas higiénicas, eh, y fake news también, ¿no? ¿Cómo? Tema de fake news, creo ¿También, que también... también desmiente bulo o a tanto no llegamos. <risa> sí, sí, sí, también. tenemos incorporados los más comunes eh, y conforme van surgiendo los vamos metiendo. Y luego pues también tenemos pues, la información que da acerca de los bulos que, que aporta la Organización Mundial de la Salud, que también tienen una apartado una en su página web que es dedicado específicamente a eso. Ellos lo llaman mitos, Sí, pero es una forma fina de decir mentiras, como un piano. Sí, sí, sí. Sí, sí. La, la, de la última que incorporamos fue si el coronavirus se transmitía a través del 5G, que es como muy surrealista. Ah, Sí, sí. Bueno, Pero... eso fue de lo primero que empezó a salir. Que como en Wuhan parece que habían pruebas sobre el tema del 5G, pues ya, la, en fin, ya sabemos, ¿no? Las teorías conspiranoicas, cómo les gusta todo esto. Sí, sí, sí. Pero bueno, principalmente la idea es que estuviese fácilmente accesible la información. Uh -huh obtenida de fuentes fiables, es decir, de la Organización Mundial de la Salud, del Ministerio de Sanidad y luego todas las respuestas que el chatbot aporta eh, que tiene, que incluyen información de sobre salud pues han sido revisadas por expertos, en este caso la, de la Consejería de, de Sanidad de La Rioja que nos han asesorado a la hora de pues, aportar eh, respuestas que sean lo más eh, fiables y correctas posibles. Oye, ¿cómo, ¿cómo surge esta iniciativa? Es decir, eh, tanto David como, como tú, de verdad que soy experto en este tipo de, de productos informáticos, digámoslo así, pero eh, ¿cómo surge? Es decir, ostras, vamos a aplicar lo que sabemos hacer, lo que hemos hecho en, en otros proyectos, como en el que ya estuvimos hablando, en ese 3 ¿no? El proyecto Menir en el que tú trabajas. Sí. ¿Vam, vamos a aplicar todo esto en, en esto, precisamente, ¿no? En facilitar la información de, de la COVID. ¿Cómo, cómo surge esto? Mira, como tengo aquí a David Venga, que no hable <risa> por ahí David Hola, buenas tardes a todos Muy buenas ¿Sí? David Crión Aparte de hacer el chatbot, el confinamiento juntos saludos. No, todo, todo queda en casa, eso está muy bien casa, sí. <risa> Así, sí, así sí. trabajáis juntos también, ¿no? Y seguís desarrollándolo Sí, sí, sí, una fricada de hogar. <risa> Oye, David, cuéntanos cómo surge este proyecto, es decir, cómo decidí aplicar eh, vuestro objeto de estudio, vuestro trabajo a, a esto, a la, a la, a la COVID-19. Perfecto, pues os lo comento brevemente. Eh, yo, aparte de ser profesor en la UGR, colaboro en, en un plan nacional de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, que se denomina el Plan de Impulso de las Tecnologías del Lenguaje. Entonces, una de las líneas justamente que querían potenciar en la industria española era el, el de desarrollo de asistentes conversacionales. Entonces, esa, esa línea más o menos la, la he llevado yo este último año, viendo qué proyectos de este tipo de sistemas se podrían aplicar, sobre todo a cosas de la administración pública. Entonces fue la propia secretaría la que, a partir de esta idea de, de intentar lo que os comentaba Zoraida, de acercar la información que fuese fidedigna, que fuese fiable y que estuviese disponible las 24 horas del día, desde cualquier lugar, utilizando por ejemplo el WhatsApp, los móviles, eh, y, que, y que tuviste esa facilidad de que lo complicado que es siempre buscar cualquier documento del ministerio en cualquier lado y los farragosos que suelen ser, sí. que pudieses hacerlo en, con tus propias palabras, pues tuvo esa idea directamente la secretaría, no la consultó, sí. y aquí pues se da la casualidad de que tanto Zoraide como yo llevamos más de 15 años eh, desarrollando este tipo de sistemas. Hay de, muchas, hay de muchos tipos, sí. Eh, cuanto más permitas a los usuarios dialogar con el sistema, más complicados son ¿Sí? en este caso la complicación del sistema eh, como son interacciones sobre todo aisladas, tú le haces una pregunta te responde, le haces otra pregunta distinta, te responde, no hay, no hay como ese diálogo más va resolviendo contexto. pregunta a pregunta eso es sí pues aquí la complicación sobre todo surge a la hora de distinguir bien desde todas las posibles formas que un usuario te puede hacer una pregunta sí. eh, que el sistema sea capaz de distinguir cuál de ellas es de la base de datos que tiene actualmente si es alguna de las 150 y tantas preguntas que contempla ahora el sistema, sí. si es alguna de las formas posibles de formularla si se asemeja o bien es una pregunta a la que tenemos que responder que, por disculpas, no podemos contestarte de esto porque no, no lo sabemos. O sea, no lo tiene que decir, sea. más pillado. Esa no la sé. Eso es, eso no lo sé. Sí. Ajá. El resto supongo que que coge, es decir, ve cuál es la mejor fuente de información y se la da al usuario, ¿no? Eso es. Bueno, el propio sistema tiene ya las respuestas incorporadas uh -huh. a la hora de que ya mmm, la labor que os comentaba Zoraida que han hecho, sobre todo el personal de La Rioja, ha sido procesar esos documentos tan largos. Uh -huh. Extraer la, la información de, de ahí, ¿no? Y también una parte importante es que la 11 la nos ha ayudado también en los temas de accesibilidad a la hora de, uh -huh. de que pues, esa información también estuviese adaptada a la hora de no ser excesivamente larga, de que estuviese adaptada también para, para usuarios con discapacidades. Uh -huh. Genial. Oye, ¿y en qué plataforma está funcionando? Porque entiendo que esto está hecho pues o para aplicarlo en alguna aplicación de mensajería, como WhatsApp, Telegram o algo similar, ¿no? ¿Está disponible en alguna de estas plataformas? Sí. El primer paso fue... Hizo el ministerio directamente un proyecto piloto en La Rioja, de ahí el, el contacto con, con Sanidad allí para la revisión de las preguntas. Sí. Y está colgado en dos páginas web de, de esa región, en Rioja Salud y la web del gobierno de La Rioja. Ahí estuvo unos días a principios de, de abril y luego desde el 8 de abril abrieron el canal de WhatsApp y está disponible el chatbot, simplemente tenéis que agregar como contacto el número 600-802-802. Es un número oficial del Ministerio, del Gobierno de España, y directamente a la hora de eh, ya utilizar la aplicación desde WhatsApp, es como si tuvieseis un contacto más. Le decís hola, os saluda el chatbot, y, y consultáis las preguntas directamente de momento, de forma escrita. No admite, no admite mensajes de voz, Esto es todo de forma escrita. Los próximos pasos que comentaba el Ministerio que quiere dar es, primero, pasar a, a quizás alguna web nacional, a sí. la hora de, por ejemplo, todas las, todas las iniciativas que, que podéis ver en la página de la COVID que tiene el Ministerio de Sanidad, ahí centraliza mucha información, sí. y, y otras redes. También, por ejemplo, los canales de voz o el Telegram. ¿sí? Mm. De momento, solo con el canal de WhatsApp eh, hemos pasado pues a más de 170.000 consultas en, en estos últimos, esta última semana. Mm -hmm. de aquí, como todos los días, pasa lo que comentabais, de que son como el día de la marmota. Sí. Yo creo que es como una semana más o menos lo que lleva el, el sistema en WhatsApp. Sí, y con esa semana directamente lo que fueron 2.000 consultas en La Rioja han pasado a, a 170.000 hoy. Madre mía, exponencial. Eh, claro, eh, es verdad que aunque la voz todavía no la reconoce, lo digo porque estoy pensando, por ejemplo, en gente como, como mi suegra, que lo que hace es utilizar el reconocimiento de voz para que se lo pase a texto. O sea, que sería una forma también de hablarle directamente a, a ese bot conversacional. Así sí se podría hacer. Claro. Es decir, siempre que lo que le llegue sea un, un, texto. un texto, se podría usar el reconocedor que hay en el teclado del móvil. Claro. Uh -huh. Luego, como por eso, ejemplo, personas mayores podrían utilizarlo. Sí. Dime, David. Canales como el Google Home, la Alexa, sí. algo parecido. Ajá. Uh -huh qué bien. Oye, ¿se le puede preguntar al bot que cuándo va a acabar el confinamiento? Esa pregunta es complicada, ¿no? Sí. Y, claro, el bot es el, es el bot oficial. Entonces, toda la información que da es oficial. Entonces, ahora ¿Cuándo, mismo, ¿cuándo es que va todavía? a salir mi niño? Yo qué sé. Así espérate. Nada, la fecha de abril y claro, eh, se ha propuesto el, el, el que todavía se renueve dos semanas más, pero hasta que no se apruebe en el Congreso a los diputados, pues no se puede decir con total sí, seguridad claro. 100%. Estamos hablando de fuentes oficiales, por tanto, sí. dependemos de lo que digan ellas, obviamente. Oye, y luego esto, vosotros, todo lo que, es decir, todas esas consultas, vosotros podéis eh, hacer algo con ellas, quiero decir, podéis investigar qué es lo que cuáles son las, por ejemplo, principales preocupaciones de la gente a la hora de de esto, de, de enfrentarse a la COVID pues el, las conversaciones que, que el sistema guarda solo el, el texto de las conversaciones uh -huh. de hecho hay usuarios que han pedido que escriben regístrame y le, de, hay que decirle que no, que no, reca, no el chat no uh -huh. recaba todo el, el tema de la privacidad sí. y la nomicidad sí, sí. Solo solo guarda los textos de las conversaciones para poder ver si va bien y si hay preguntas que no se están respondiendo. Uh -huh. Entonces ahí sí que podemos ver eh, pues, cuáles son las preguntas más que se formulan con más frecuencia, uh -huh. las preguntas que no se están entendiendo bien o, o para uh -huh. las que no hay respuesta. Entonces sí que vemos, por ejemplo, cómo cambia el, el tipo de preguntas según... Según la actualidad, podemos decir, ¿no? Claro. Entonces, como al principio, casi todas las preguntas eran, pues, sobre los síntomas del, del virus uh -huh. y luego cambiaron a cuestiones más del estado de alarma, si puedo salir y a dónde puedo ir y cosas así. Luego, eh, y luego han ido, pues eso, van variando, pues... Eh, pues según uh -huh. según la actualidad, no según cuál sea el, el tema de, de actualidad. Por uh -huh. ejemplo, ahora lo de las salidas de los niños fue un tema de... Claro. <risa> la pregunta estrella. La pregunta estrella. Sí, <risa> pero sí se pregun pregunta mucho sobre los síntomas y qué hacer cuando se tienen síntomas. Otra cosa que hace el sistema es dar los números de ayuda telefónica eh, todas las comunidades autónomas tienen un número de ayuda para hacer preguntas sobre el COVID uh -huh. que de hecho, pues una de las de las razones por las que surgió la idea del chatbot es que estos, estos números a los que tú puedes llamar si tienes síntomas para pues, para que te hagan un seguimiento y todo eso, pues estaban viéndose saturados por, por preguntas que son legítimas también de bueno claro. y qué es COVID y qué síntomas da entonces el que esas preguntas también se puedan contestar además de por esos números, por este otro canal pues hace que, que bueno, pues que se vea más... Se puedan descongestionar eh, las vale. líneas y dejarlas para los casos de verdadera emergencia. Claro. En los que haga falta una interacción un diálogo humano. Pero si es solo para resolver sí. dudas, entiendo que un bot puede hacer las mismas funcionalidades. Oye, pues está y muy bien. Dime. Mm que sí, 24 sí. horas sí, sí, claro, sí. este no descansa oye que, que muy bien no, no, no sé si se, también habéis puesto preguntas como eh, como las que le podemos hacer a los asistentes virtuales como estoy aburrido, dime qué hacer o, o a tanto no llegamos, solo <risa> solo información ¿no? era solo por si si se puede oye pues a lo mejor tiene que ser más serio no cuenta chistes claro. cosas que normalmente pondríamos Cachillo. Yo iba a intentar colarla. Hay quien se lo pide. Se los pide? <ríe> Pero bueno. Yo iba a decir, oye, si alguien le pregunta al bot, eh, no sé qué hacer, eh, sugerirle pues que nos escuche o que, o que se vaya a la plataforma. Un <ríe> dibujero <ríe> <ríe> <buscarlo> en casa. <ríe> Sí, sí, sí. Un huevo de pascua, no? una pregunta. <risa> claro, que me ahí un ahí easter egg metido. ahí metido. Sí, si hay, por ejemplo, sobre cómo entretener a los niños y cosas ah, pues. así. O si te encuentras, estoy preocupado o estoy deprimido o me siento triste también de información sobre salud mental, hay al sí que da cierta respuesta ahí. Sí, pues, eh, entonces, bastante completo. Sí. Oye, David Griol Barres, Zoraida Callejas Carrión Muchísimas gracias por estar ahí eh, Estaremos muy atentos a, a todo lo que da de sí Ese bot Y según Muchas vaya gracias. evolucionando Y lo dicho, enhorabuena por ese proyecto Que yo creo que, que es muy necesario Y además, muchísimas gracias Por de, decidir Poner vuestra experiencia vuestro Vuestra forma de hacer las cosas Vuestro conocimiento A, a, a disposición de todos nosotros Con una herramienta tan, tan útil Así que nada Recordamos a todo el que quiera utilizarlo el 600-802-802 para activar ese bot en su WhatsApp y que pueda preguntarle todo lo que quiera. Muchísimas gracias. Muchas gracia, <risa> gracias. Igualmente, vosotros, un, vosotros, un fuerte vosotros, abrazo. La donde poder contar todas las. Eh, todas las experiencias y las iniciativas que se están haciendo desde la Universidad de Granada, que la verdad es que da un gusto Son ser muchas. parte de esta comunidad tan creativa y tan decidida, siempre ayudar mm. y a dar lo mejor de sí la incluido es que vosotros, sí. muchas gracias a vosotros por ser parte también de esto y por abrirnos una pequeña ventanita o el, un balcón a, hacia vuestra casa, un fuerte abrazo David Zoraida, hablamos pronto fuerte. hasta luego hasta luego Saludos, saludos. Hasta luego. ¿Qué os parece? Vaya a hablar con el bot este? ¿Le vais a preguntar cosas? A ver si yo me yo hace la k si, ¿eh? ¿Eh, Yo como ya si me mi casa, he hablado sí, sí. hasta con el aloe que me regaló José Miguel. Ya. <risa> <risa> yo ya. <risa> Lo del bot... De hecho en directo le acabo de preguntar que cuándo va a terminar el confinamiento y como bien han adelantado no se, les <risa> no, no se va a pillar los dedos No, <risa> no creo que se pille los dedos, de de ¿Sí? claro Antes de seguir, Javi como sí. estamos en directo, quería hacer Dime. una fe de rata, me ha llegado un mensaje en directo eh, de la experiencia que hemos leído antes de Eva Domínguez Ah. Y quería destacar que ella estaba sacando su carrera trabajando en una orquesta de cara al público y que la suspensión de todo claro. el tema artístico, pues que, que le hace vivir más en la, en la incertidumbre y que quiere destacar no pues está también eh, este doble drama, no la, las personas que se dedican al mundo artístico, de la danza, del cante, del entretenimiento ¿Sí? y que no saben además cuándo, porque no se sabe, además probablemente sean los últimos y las últimas, Claro. es reanudar sus vidas. Sí, Adelante, ahí hay ¿habéis... un verdadero problema. Dime. Habéis escuchado hablar del parón... El apagón cultural, cultural me parece ¿Sí? que se sí. llamó, ¿no? 48 sí. horas sin concierto en directo como protesta a que el Ministerio de Cultura y Deporte ha destinado una partida presupuestaria como al deporte. deporte, pero no a la cultura. Y, y, sondeo, ¿cuántos de aquí nos hemos enganchado a un concierto por la noche estos días? A un, no sé... A un concierto, a un festival, Culpable. a un... lo que sea, porque yo me he enganchado a todo lo que había. A todo. Yo el último, el del sábado pasado, lo que pasa es que estuve viendo al principio y luego al día siguiente el resumen, donde actuaron los Rolling Stones, eh, los Killers, Lady Gaga, etcétera O sea, que iniciativa yo, hay un montón. Y yo la semana pasada estuvimos hablando el... del Festival de Melilla, o sea que todas sí, las semanas hay me... algo. Tú me enviaste de Ismael Serrano, que es mi cantante favorito, que estuve de eso, y yo he pasado, he estado desde concierto de Estopa hasta concierto de Alejubago, que María me ha dicho, sal de ahí, sal de ahí, <risa> sal de ese bucle. Ah, hasta he estado en algún concierto de compañeros, creo. <risa> también, también están conciertos de compañeros, que cantan sí. fatal, por cierto. No, no queremos mirar, que ¿no? Siempre. Hay un chico algunas por aquí, aquí que... que. Bueno, hay un chico que está mejorando con el Ukelele, por cuestión de tiempo. <risa> Oye, ¿se, ¿se va a animar el chico a tocarnos algo al final del programa o no? Hay una claro, cuando, cuando, cuando acaba el confinamiento. <risa> para hacer eso, eso es para poder salir corriendo, no te va a escapar. <risa> Mira, si, si, tú, si, tú la, si tú tocas la canción que yo sé, yo la canto. Anda, vale. ahí queda claro. eso. Recoge el guante. Oye, eh, si os parece, eh, para vamos a ir preparando la siguiente llamada. Vamos a escuchar claro. una canción de alguien que tuvimos por aquí, por el Ampli de un buen amigo de aquí de Granada, que precisamente estará en la misma problemática que nos hablaba Eva. Pues eso, ¿qué va a pasar después con los conciertos? ¿Qué va a pasar después con el panorama cultural? Porque está claro que volveremos a la calle pero no está tan claro que podamos hacer pues reuniones eh, en fin, eh, concentraciones etcétera, como son los conciertos como, como son tantas y tantas actividades culturales, vamos a escuchar un Freight Train de Mississippi Martínez ahí está I made you get a all train, ba oh, hoo hoo. Makes me feel I want you, right? Some too. Just don't tell what the trainman on oh, no, under one the the road down, gone. I asked to the to let me ride the blind. Say that don't run a train, not mine. Just don't tell the water train on out no, there What the road time come Freight train, freight train Gone around the bend Freight train, freight train Go again One of these days of that train around going back to my home, home town Freight train, freight train Ryan so fast, Fraterin, Ryan so fast. Y'all don't tell the one in flame unknown, and one know on the road down. Come on, we go. a long-gone rail and cross time that rocks to the day I die just don't tell what the train man on the one on the road down gone When I die, don't burn me deep down, down at the end of Chesner Street so I can't hear at all number nine, nine as the rolls on the bottom line phrase friend friend friend and blow. Ooh, ooh, ooh. makes me feel i want to write some tune. y'all don't tell the water framing no not day one Not the root time gone y'all don't tell the water train dreaming no not day one the root Down gone Just don't tell the want it I ain't unknown I don't No, know The road I'm gone Just don't Ese era Mississippi Martínez, nuestro buen amigo Miguel Martínez, alias Mississippi, cantándonos esa canción sobre ese freight train. Eh, ya tenemos por ahí, creo, al otro lado de la ventana de la conexión a internet a Vera. Muy buenas, Vera. Sí, te escuchamos. Eh, espérate, espérate, te escuchamos, nosotros te escuchamos. Ahora, es que hija, hoy estamos teniendo un día de duendes tecnológicos horroroso. Ahora sí se te escucha, ahora sí nos escuchan nuestro, nuestros oyentes. ¿Qué tal, Vera? Muy buenas tardes, pues bien aquí sufriendo el confinamiento, ¿no? Como todas las demás. Aquí estamos <ríe> intentando resistir. Eh, hay que ver qué aborrecía tengo la canción. Eh, a ver, Vera, Vera Ferrón. Es. Eh, a ver cómo lo explico. Es una iniciativa, la que habéis puesto en marcha. Junto con el buen amigo Alberto Aragón, que también lo hemos tenido por estos micros. Eh, un. A ver cómo lo explicamos para que nos lo entiendan. Un registro colaborativo de iniciativas ejemplares. Se parece un poco a UGR en Casa, a, a la iniciativa que hemos montado, pero vamos a explicar qué es esto de. Héroes 19. Cuéntanos, Vera. Bueno, pues somos un grupo de profesores del Departamento de Organización de Empresas 2 de, de la Universidad de Granada, que al comienzo de la Semana Santa prácticamente pues, pues estamos capitaneados efectivamente, como bien dice Javi, por, por Alberto Aragón Correa, por Nuria Hurtado Torres y por Eulogio Cordón. Y al principio de Semana Santa pues bueno, comenzamos a tener unos cuantos movimientos eh, con ayuda de, de Antonio Correa, el jefe de plataformas de la Universidad de Granada Que fue el que nos ayudó digamos, a montar un poco el, el, la infraestructura informática del blog La idea inicial era bueno, era doble, tenía un doble objetivo ¿no? Por una parte lo que queríamos era, no solamente el registro Sino sobre todo eh, ofrecer un medio para que la gente pudiese eh, agradecer Tanto bueno que se está generando en estos días Mm, paradójicamente a, lo, a la mala situación que estamos viviendo. Claro, y el segundo objetivo, por supuesto, una vez que todo esto pase, pues tendremos ahí un registro ¿no? de todas esas buenas obras, de todas estas buenas iniciativas que la gente está teniendo. O sea, la idea es, esos aplausos que hacemos a la 8 que empezaron agradeciendo a todo el personal sanitario, pero yo creo que ya también es un poco de autoaplauso, ¿no? Y de y de agradecer, pues en parte también que estamos vivos, pero bueno, agradecer eso, pero en lugar de con aplausos también hacerlo a través del blog, ¿no? ¿Y cómo lo hace la gente? Es decir, entra al blog y, y escribe en él Sí, nosotros inicialmente Este grupo de profesores Lanzamos unas cuantas historias de héroes Que nosotros considerábamos que eran Dignos de, de, de agradecimiento De reconocimiento público uh -huh. Y una vez que lanzamos el blog Entonces lo que hacemos es Recibir propuestas de gente Que uh -huh. quiere agradecer a otros colectivos A empresas A sus familiares uh -huh. A pues no sé, a grupos de voluntarios Y entonces nosotros Actuamos un poquito de, de filtro también tengo que decir que el, el Centro Artístico y Literario de, de Granada nos está echando una mano en editar todas las propuestas que estamos recibiendo porque han sido muchas, sorprendentemente esa ha sido nuestra mayor gratificación, que estamos recibiendo muchas propuestas de personas en, en algunos casos quieren permanecer en el anonimato, otras veces no, otras veces si sí quieren que, que digan, bueno es que yo quiero agradecer a este colectivo o a esta persona concreta la labor tan, tan inmensa que está haciendo en estos días Uh -huh. y, y, y claro, ¿esto cuándo se abrió? ¿Al principio de cuando empezó la crisis de la COVID o...? No, no, que va? Esto te estoy hablando de aproximadamente llevaremos como 8 o 9 días aproximadamente Y en esos 8 o 9 días de de ya habéis tenido... La... Un poquito más de una semana Y en esta semana ya habéis tenido mucha gente queriendo dar las gracias a través del blog Exacto, el, es que prácticamente no llevábamos, ¿qué te digo yo? Ni 10 horas con, con el blog ya lanzado, publicado cuando de golpe y por raza tuvimos un aluvión ¿no? de, de propuestas y fue todo, la verdad es que nos sobrecogió porque decíamos, verás tú, como este ritmo se mantenga o incluso aumente, no vamos a dar abasto. Pero bueno, fue, de hecho ahora muchas de las propuestas que tenemos prácticamente, podríamos decir que casi más, que la, más, más de la mitad de las entradas que hacemos son de propuestas que nos hace la, la gente, que nos hace llegar a través del propio blog. Eso quiero quiero decirlo. Una vez que entras al, al blog, blog.ugr.es, héroes19, básicamente si pones héroes19 en los buscadores eh, te aparece directamente el blog, pues uh -huh. tienes como una especie de, de enlace, un apartado en el que se, la gente puede eh, realizar las propuestas. ¿Y qué habéis encontrado? Es decir, entiendo que lo más eh, intuitivo de primera es dar las gracias, bueno, pues eso, a los que están en primera línea, ¿no? A todo, a todo el tema sanitario, pero ¿qué más os habéis encontrado? ¿A quién más quiere darle las gracias a la gente? Pues mira, el primer, la primera propuesta que tuvimos fue, es que es muy es muy tierno porque fue un, un trabajador de un centro de salud, creo que era del centro de salud de Albolote, que quería darle las gracias a sus padres, que son dos abueletes que estaban cosiendo gorros sanitarios, gorros de protección uh -huh. al personal sanitario del centro de salud. Entonces, nos pareció tan legítimo y tan digno de agradecimiento que le hicimos una entrada, ¿no? Le, le editamos una entrada a estos dos abuelos. Pero a partir de eso, yo, por ejemplo, me encargué de editar la, la entrada de la Cruz Verde de la farmacia. Uh -huh. eh, para darle difusión a, al blog, pues los, los profesores que nos encargamos de esto, digamos que en nuestros propios grupos de WhatsApp, nuestros familiares, amigos, vecinos y demás pues lanzamos, oye chicos, mira esto es lo que estamos haciendo, a ver si os gusta, qué os parece. Y a mí, por ejemplo, automáticamente, por pues uno de mis vecinos me dijo, yo quiero darle las gracias a los farmacéuticos, que es mi sector. Bueno, el, el, la entrada de la, de la Cruz Verde nunca se apaga, creo que es la más vista, con 260 y tantos likes, y, y así es como han ido surgiendo estas propuestas. Una de las últimas también que nos han hecho llegar es la de, la de la, los vigilantes de la Universidad de Granada o también las de la de ayuda a quienes ya estaban enfermos, la Asociación Española contra el Cáncer apoyando doblemente. Son cosas muy, muy, muy bonitas. Luego las más tiernas también, no solamente la de los huevalillos, pues las entradas que le tenemos dedicadas a los niños, a los niños y a las niñas que se están portando súper bien en, esta, <ríe> en estas situaciones que no son para nada fáciles. Y claro, también nosotros no queremos perder nuestra, digamos, de formación profesional. Somos profesores de organización de empresas, 2 ¿no? Entonces, también queremos hacerle mención especial a aquellas empresas que están actuando de verdad. Las que están actuando no simbólicamente para aprovechar, uh -huh. oportunísticamente para aprovechar las circunstancias, sino aquellas empresas que están actuando de verdad. Oye, pues me parece fantástico. Entonces, eh, yo por ejemplo, no quiero agradecerle algo a alguien y lo que hago es que busco ese blog blogsugres ah. eros 19 y, y ahí escribo directamente o, o llega a vosotros el mensaje. ¿Cómo es el funcionamiento de la plataforma? Porque hay sí que lo están parte, ayudando a editar. Sí, sí, en la parte derecha de, del blog, al principio de todo, eh, hay un proponer iniciativa, un botón ah. de proponer iniciativa. Y entonces las personas que cliquen ahí pues tendrán que rellenar un pequeño formulario con un poco contando la iniciativa y demás. Uh -huh. Una vez que nosotros hagamos ese pequeño filtro, ese primer filtro, o sea, ellos proponen ya nos un poco. Contacto con, con la persona, efectivamente, y ya empezamos a desarrollar un poquito más la idea. Tampoco es cuestión de escribir a entrada entradas excesivamente largas. Contar historias, de... ¿no? Contar claro, la recoger historia. la historia bien expresada, resaltar lo, lo, lo, lo, lo que supone de héroe. Nosotros le llamamos héroes, hmm. evidentemente héroes y heroínas, por supuesto, pero bueno, eh, utilizamos el, el la palabra héroe porque consideramos que son aquellas personas, colectivos, grupos, que están haciendo algo más, algo extra de lo que a priori se les exige por su puesto de trabajo o por su forma de vida. Por eso es por lo que son héroes, para y nosotros. Por eso queréis ponerlo en valor, ¿no? Entiendo. Exacto. Oye, Vera. ¿Qué? Perdón. Nada, que me parece una iniciativa muy importante. Estaba, Bueno, le comentaba el otro día a los compañeros que tuvo un problema, me, me falló internet y hubo un técnico que estuvo en mi casa en menos de hora y media. Y bueno, yo alabé un poco esa labor y me dijo, sí, pero a mí nadie me aplaude. Dice, yo trabajo para que todos los demás podáis trabajar. Claro, yo trabajo desde casa estos días. Claro. Y, y pensando en la iniciativa de Vera, ¿no? Digo, pues qué mejor manera quizás, ¿no? De, de subir un pequeño agradecimiento no, a esas personas que... Pues sí, tienes mucha razón. El otro Ayer estaba yo aplaudiendo a, a las policías, ¿no? que las tengo aquí cerquita de casa mm. y demás, y pasaron unos cuantos repartidores de estos de... De comida a domicilio y yo, ¡bravo, bravo! Claro que sí, también bravo por, también, por Que supuesto. están haciendo que muchas veces no cambiemos nuestra rutina de vez en cuando a pedir eso, que es una pizza, que es un indio, que es no sé qué, y gracias a ellos son los que nos lo están trayendo. Entonces, por supuesto que sí, gracias a los sanitarios, gracias a, a todos los cuerpos no de estos de seguridad y demás. Pero luego también esas pequeñas cosas son dignas de mención, claro que sí. Por cierto, quiero dar la enhorabuena a las iniciativas previas que las está escuchando y me parecen maravillosas, o sea, enhorabuena, por supuesto que sí. Y también daros las gracias a vosotros por hacernos este hueco en, en, en Radiolab, ¿vale? Hombre, encantado de, de, de mostrar esta iniciativa. Yo, por ejemplo, aquí estáis, estáis diciendo, ¿no? Aquí, por aquí pasaron los bomberos ayer, y obviamente, pues, aunque ya no eran las ocho, todos salimos allá a aplaudirle. Claro, claro. O sea, es un agradecimiento continuo. De hecho, Javi. Eh, no pasaron por tu casa a las 8, porque a las 8 estaban enfrente de la mía, ¿Eh? <risa> delante de un hospital, delante de un hospital que eh, para, se pararon en mitad de la carretera y, y salieron a aplaudirle a los sanitarios con la canción de resistir y puesta tu pastilla. Oh, luego pues ya el paseo de vuelta <risa> sería el que te pilló a ti, ¿no? Sí. Claro, luego ya vinieron por aquí y ya pasaron, pero efectivamente yo creo que. Estas cosas sacan también lo peor de nosotros, pero lo mejor de nosotros. Y una de las cosas que tenemos eh, como seres humanos es que precisamente somos empáticos y agradecemos y, y mostramos cuando cuando nos ocurre pues ese agradecimiento a los demás. Y yo creo que una iniciativa como la que han puesto en marcha Vera Ferro y sus compañeros, pues hay que aplaudirla también. Así que, eh, como parte de esa plataforma, gracias por eh, estar adelante una iniciativa como Héroes 19. Muchas gracias. Y, y, y enhorabuena también por la iniciativa eh, nada, cuando tengáis historias interesantes os animo también a que a que os vengáis por aquí a esta ventana virtual y que, y que nos lo contéis también si os apetece Claro que sí, cuando cuando nos digáis, estamos recibiendo cosas de verdad muy, muy, muy muy bonitas y bueno, ya os digo, ahora mismo tenemos 7.000 visitantes únicos y quiero decir personas que individualmente han visitado la página y más de 17.000 visitas, cientos de likes y de comentarios en las entradas. No sé, la acogida creemos que ha sido muy buena porque tenemos que decir que esto es a nivel local, es decir, somos un grupo de, de profesores. Yo simplemente represento a, a mis compañeros, ¿eh? al grupo de, de profesores que estamos llevando a cabo esto. Entonces, para ser una iniciativa así que nació un poco de... Eh, bueno, estamos en Semana Santa, estamos confinados, ¿qué se ocurre? ¿Qué podemos hacer? Pues la verdad es que creo que está teniendo bastante impacto social, así que... Pues muchas gracias por vuestros agradecimientos, pero que nosotros básicamente lo que hacemos es recoger el sentir de, de la gente y bueno, y eso, todas las buenas labores, todas las buenas acciones que están llevando a cabo ahora. Bueno, pero eso también hay que agradecerlo Así que, <ríe> lo dicho Vera, muchísimas gracias por Estar aquí contarnos esa iniciativa Y lo dicho, estaremos atentos A todo lo que ocurre en esa plataforma Héroes19 a la que podéis acceder Desde blogs.ugr.es Barra Héroes19 O buscadnos simplemente, como ya ha dicho Vera Héroes19 en cualquier buscador sí, Perdona Javi tenemos, sí. tenemos, cuenta, tenemos perfil en Twitter Tenemos ¿También? perfil en Instagram Tenemos perfil en Linkedin Simplemente poniendo los 19, eh, creo que tendréis acceso fácil. ¿Vale? Perfecto, muchísimas gracias, Vera. Hablamos gracias pronto. A vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Pero bueno, dicho, iniciativas eh, preciosas yo creo también que sirven para poner en valor todo lo que estamos haciendo como sociedad eh, a nivel local, a nivel global, al que sea eh, estamos casi acabando tenemos una entrevista por ahí pero no quiero dejarme en el tintero a Sandra que tenemos preparada esa sección eh, histórica que la verdad es que ahí me gusta mucho eh, esta parte ¿no? porque tenemos que recapitular ¿no? y tenemos que posicionar y contextualizar que donde estamos ahora eh, no es algo nuevo, lo que sí es nuevo es las herramientas que tenemos para luchar contra algo así pero que esto lleva sucediendo eh, en el país, creo que estaba yo leyendo el otro día una entrevista no me acuerdo a quién era, pero era un biólogo que iba a sacar un, un libro ahora que precisamente lo que decía que bueno al final el, el, el la Tierra es un sistema en el que cuando hay un desequilibrio pues tiene que ajustarlo por algún sitio y este aquí que nos está tocando a los seres humanos no sí, sé Javi. si de lo que iba a hablar hoy también va por ahí. Hoy nos toca la peste negra, Javi. Madre nada mía, la, y... la peste bubónica. Nada más y nada menos. Eh, ya en el pasado programa hablamos de la mal llamada gripe española, ya desmentimos por qué de esa gripe no es española, y hoy sí. vamos a hablar de, de la peste negra. Eh, esta peste surge a mediados del siglo XIV, entre 1346 y 1347, eh, y fue la mayor epidemia de peste de la historia de Europa tan solo comparable con la que asoló el continente en tiempos del emperador Justiniano, que esa la veremos también en otro episodio, otro magazine de UGR en casa, la tenemos pendiente. Bueno, desde este siglo XIV la peste negra se convirtió en inseparable compañera de viaje de la población europea hasta el último brote. El último brote se produjo a finales del siglo XVIII, o sea que estamos hablando o sea, de que, no casi fue algo cuatro, que desapareciera en un momento ya cuatro siglos de pandemia. Fíjate, sobre... y nos quejamos nosotros por cuatro semanas. Hay que relativizar como todo, claro. ¿no? Esto es, no es como dice tu, tu abuela, siempre hay alguien peor que... No te quejes que siempre hay alguien peor que tú, ¿no? Pues esto es, es un poco lo mismo. Eh, sobre el origen de esta enfermedad, eh, circulaba una multitud de mitos en la Edad Media, eh, se hablaba de... Igual que la medicina, ahora, Igual que ahora, se hablaba de la medicina. <risa> Es que es todo un poco, ¿no? Es como esto ya lo decíamos el otro día, esto yo ya lo he vivido. Pues sí, sí. pues igual. Se hablaba de la medicina griega como posible causante, se hablaba de los residuos eh, orgánicos y su descomposición, que al respirarlo pues podía contagiar. Y eh, algunos remedios, ha... los mismos que ahora, salía a la calle con un crucifijo y a ver si funciona. Se hablaba de lo mismo. Se llegó a hablar durante bastante tiempo que eh, el origen era astrológico, que coincidía con eh, una posición de planetas, con unos eclipses. Todo esto me suena, esto es, el otro día vi un bulo que era por, por los años 20 o no sé qué, el 2020, pues, 1520, mentira, esto es 1348. Pues se decía que eh, a determinados eclipses o el paso de cometa eh, liberaban gases tóxicos, incluso se habló de volcanes uh -huh. como causantes de, de esta pandemia. Locura. Total, todo, claro. todo muy A actual. Ver, en su defensa, A en ver. su defensa hay que decir que por entonces no se sabría mucho de los microorganismos. Sí. Efectivamente, por ejemplo, o sea, ¿sí? en el siglo XIX el cólera todavía se pensaba que se transmitía por el aire hasta que llegó un médico, John Snow, y demostró que era por el agua, pero claro. Javi, que nos vas a hacer spoiler. Uy, perdón. otro día? ¿Qué he dicho? Que el cólera es el otro episodio. Ay, bueno, próximo episodio. Eh. Próximo. Eh, bueno, esta enfermedad se manifestaba en las ingles, las asilas o el cuello, con la inflamación de algunos de los nódulos del sistema linfático. Esto eran los además... bubones, ¿no? De la peste bubónica. Sí, se acompañaba de suporaciones y de fiebres altas estos uh -huh. son los llamados, lo que tú decías bubones y eh, producían escalofríos delirios eh, bueno, todo un conjunto de síntomas uh -huh. únicamente en el siglo XIX se supera la idea del origen sobrenatural de la peste no sé si nosotros tendremos que esperar un siglo para terminar con el tema de la fake news esperemos que no. Bueno, es yo fíjate. creo que eso es con natural, va, va a seguir habiendo y todavía más <risa> Eh, fue precisamente el temor a, a, un, a un contagio a escala planetaria cuando llega a Asia cuando dan un fuerte impulso a la investigación científica y fue cuando dos bacteriólogos Kitazano y Yersin de forma independiente pero casi de forma independiente pero casi paralela descubren que el origen de la peste era una bacteria esta bacteria se llama Yersinia pestis, que afectaba a las ratas negras y a otros roedores y que se transmitía a través de parásitos que vivían en estos animales, como por ejemplo las pulgas. Y claro, era, las ratas estaban en, en continuo contacto pues, con el ganado, con las granjas, entonces era muy fácil que se transmitiera. La peste es, pues, eh, en definitiva, si una enfermedad que pasa de los animales a los seres humanos. Uh -huh. como como ahora, Como, hemos, como ahora. Eh, ya decimos que el contagio era fácil porque las ratas y los humanos estaban presentes en graneros, en, en los molinos de las casas, entonces en los barcos era muy fácil de contagiar. Uh -huh. El índice de mortalidad da hasta miedo leerlo. <risa> Fue de un 60% en el conjunto de Europa. 60%. Uh -huh. Y además de, de este efecto de muertes directas, hubo unos efectos indirectos porque hubo muchas hambrunas provocadas por la enfermedad muertes y fallecimientos de niños y ancianos por abandono o faltas de cuidado. Uh -huh. eh, imaginaos que en una familia de ocho miembros eh, uno de ellos o uno de los niños o niñas tuviera tuviera la peste negra. Uh -huh. Prácticamente se le abocaba al abandono. Claro. Entonces, creo que en ciudades pení... como Florencia vamos, perdieron una muy buena parte de su población, así más de la mitad. Pues, mira, eh, la península ibérica, por ejemplo, eh, de seis millones de habitantes, se pasó a dos y medio, o sea que se perdió el 65% de la población de la península ibérica. Uh -huh. Y en la Toscana, que no tengo, no sé si tenía yo los datos de Florencia, sí, en Florencia, eh, de 90.000 habitantes quedaron poco más de 37.000. Claro, es que eran dos tercios de, de, de la ciudad sí. prácticamente. 80 millones de europeos quedaron reducidos en tan solo 30. O sea, estamos hablando de... Del 60 al 70% El 80% de la población eh, Los brotes posteriores de la epidemia Cortaron de raíz la recuperación demográfica De Europa, que no se consolidó Hasta mediados del siglo XV O sea, como un, como un siglo y medio Donde la demografía pues no paraba De, de descender Y algunos autores eh, Hablan de eh, O sostienen que la mortandad, esta elevada mortandad provocada por la peste, pudo haber acelerado el arranque del Renacimiento y el inicio de la modernal, modernización en Europa. O sea, hablan de cómo afectó al estilo arquitectónico, a los estilos históricos, bueno. a los estilos pictóricos y que produjo el arranque de la modernidad en, en Europa. Bueno quién sabe si la COVID también va a significar aquí el arranque de una nueva era o una nueva forma de pensar las cosas lo que está claro es que el mundo ya ha cambiado, no es que vaya a cambiar es que ya ha cambiado y esto de... vamos a volver a la normalidad, pues no, tampoco lo, no. lo normal no va a ser lo recordaremos bueno, ver, ahora con nostalgia ¿te acuerdas cuando íbamos juntos de concierto? bueno pues, pasará un tiempo pero llegaremos otra vez a un punto de equilibrio, espero yo eh, oye, vamos a escuchar la, la última, bueno, no sé si te he cortado, Sandra. ¿iba a decir no, no, no, no, no. De... Ah, perfecto. Listo. <ríe> eh, bueno, la semana que viene, no sé si el cólera mmm, o... Eh, eh, cólera, por ahí María pide tuberculosis, tenemos, tenemos varias propuestas. Tenemos disponibilidad, propuestas. ¿no? Vale, vale. Uh -huh. Bueno, la semana que viene hablamos de alguna otra pandemia para que nos sirva, como decimos, a contextualizar este momento y es que aunque esto es traumático y esto es eh, pues eh, eh, muy eso es dramático también, ¿no? es decir todo lo que está pasando. Vamos a entender es un proceso, que es na, es un proceso natural, es un ciclo natural de lo que vale. lo que ha, lo que ha cambiado es nuestra capacidad de respuesta como sociedad. Vamos a entenderlo así. Eh, oye, otra de las cosas que también ha cambiado y en una ciudad como Granada universitaria, más todavía es todo el tema de los alquileres que ha pasado con esas casas con que, que, ah. que o sea, todos Estudiantes, algunos se han ido, otros se han quedado, pero los que se han ido, ¿qué ocurre con su...? Bueno, hay tanta intranquilidad con respecto a este tema que eh, muchos estudiantes se han organizado para esto. Entonces, hemos hablado con Chema de la iniciativa Insulae y vamos a dejar que él nos cuente un poco de qué, de qué va esto y por qué se han organizado de esta forma para, como digo, los propios estudiantes ayudarse entre sí en un tema tan importante ahora mismo, tan delicado como, como la vivienda. Vamos a escuchar a Chema. Pues tenemos con nosotros a Chema, un estudiante de la Universidad de Granada que hace poquito, junto con otros compañeros, crearon Insulae, una plataforma que trata de ayudar a otros estudiantes para gestionar todo el tema de los alquileres de piso pues tras el cese de la de las clases presenciales, claro. Eh, Cheva, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido. Eh, eh, pues nada, cuéntanos un poco en qué consiste esta iniciativa que habéis puesto en marcha, este Insulae. No, Insulae, como bien has dicho, nace eh, a consecuencia de la suspensión de las clases presenciales eh, muchísimos de los estudiantes de, de fuera que estudian en Granada se encuentran con el problema de que ellos siguen teniendo el contrato de alquiler hasta julio de, un, de una vivienda que ya no van a usar porque al suspenderse las clases presenciales no tienen necesidad de, de estar en Granada. Entonces eran muchas dudas, muchos miedos los que había por, por parte de los estudiantes, ¿qué hago con el piso?, ¿qué va a pasar con mis cosas si decido desistir del contrato? Y bueno, de la noche a la mañana eh, nos reunimos un grupo de, de compañeros, algunos ya graduados de la UGR, y decidimos dar un paso adelante, crear una cuenta de Instagram y ofrecer un servicio de, de asesoría con su alquiler a los distintos estudiantes. Esto en cuestión de horas se desborda y una cosa que nosotros, por, principalmente por proximidad, habíamos pensado para los estudiantes de la Universidad de Granada pues se nos de las manos y empiezan a llegar a contactarnos estudiantes de, de toda España. Y claro, entiendo que la inseguridad, no la incertidumbre es grande. Es decir, porque ¿qué ocurre con estos con estos pisos? ¿Qué, ¿Qué es lo que vosotros estáis encontrando? A ver, la principal, la principal demanda que nos llega es la, eh, acerca de la posibilidad de, de, de desistir el contrato. Esto es posible si el contrato es de, de vivienda habitual. Entonces, si el contrato de vivienda habitual, una vez que se hayan cumplido seis meses de, del mismo, avisando con 30 días de antelación al propietario o al arrendador, uh -huh. se puede, se puede poner fin a este contrato. Entonces, una vez que hacen esto, el problema llega con las cosas, con las pertenencias que, que están en la vivienda y que los estudiantes no pueden desplazarse a Granada para para recogerlas porque no se están emitiendo autorizaciones ni permisos relacionados con esto, uh -huh. que es lo que le estamos diciendo nosotros a los estudiantes, que una vez que comunican el desistimiento del contrato al arrendador fijen en el mismo mensaje, en el mismo PACS, eh, una fecha en la que, una fecha límite para recoger sus pertenencias una vez finaliza el estado de alarma, porque ya te digo que muchísimos estudiantes están con mucho miedo porque una vez que desisten del contrato en su mayoría son contratos que están firmados con, con inmobiliaria, la inmobiliaria están amenazando a los alumnos con sacar las cosas de, del piso una vez que se finaliza el contrato. Lo cual no es legal porque en estado de alarma nadie puede, nadie puede ir a tu casa a sacar tus cosas, porque es evidente que claro. no puedes desplazarte a recogerlas. Aparte de que no sé no, no, no, ¿qué, qué pasa con esos pisos, no, no creo que sean ahora mismo, no, no creo que haya un mercado, ¿no? O que esté en movimiento. Bueno, según algunas mobiliarias ya tienen alquiler en pomayo. Ajá. <ríe> <ríe> Bueno, y, y entonces eh, qué os estáis encontrando, es decir, qué caso, la norma ahora mismo por dónde va, es decir, hay comprensión por parte también de los eh, arrendatarios, es decir, eh, yo por ejemplo en Twitter sí que veo pues que hay muchos eh, propietarios que sí que están teniendo cierta comprensión con los alquilados, e incluso algunos, bueno, pues están diciendo, mira, este mes no me lo paga, ya veremos a ver cómo lo hacemos más adelante, pero claro, entiendo que los estudiantes son casos diferentes. Eh, como te digo, ¿qué, ¿qué os estáis encontrando? ¿Qué es lo normal? ahora mismo? ¿Hay cierta comprensión por parte de los arrendatarios? Mira, nosotros ya hemos atendido más de, 300, de 350 casos, por lo que no hemos encontrado casos de todo tipo. Sí claro. te digo que la norma general está siendo casero más o menos comprensivo. Bueno. Otros que desconocen la posibilidad de existir del contrato y al principio quedan como un poco en shock porque no, uh -huh. no, no se esperan que el estudiante conozca esa posibilidad. Ah. Y luego nos estamos encontrando eh, propietarios que sí vulneran un poquito los derechos de los estudiantes aprovechándose de ese conocimiento que tienen los estudiantes acerca de sus propios derechos sobre todo relacionado con el tema de las pertenencias uh -huh. pero ya te digo que la tónica la tónica está siendo más o menos buena sobre todo en esos casos en los que eh, no hay un consenso entre los compañeros de piso acerca de desistir del contrato. Dos no quieren porque se quieren quedar en el piso. Mm. Y en esos casos nosotros lo que estamos diciendo a los estudiantes es que negocien con el con el propietario, con el casero, que digan, mira, nos vamos a ir dos, vamos a dejar el pago en la mitad. Y en caso, si nos estamos encontrando eh, buena voluntad por parte de los propietarios que normalmente eh, son pequeños propietarios. Claro, entiendo que son circunstancias especiales y, y entran ¿no? en la comprensión. Es, y, efectivamente. Y bueno... Eh, eh, ¿Qué es lo que puede hacer alguien que nos esté escuchando y que tenga esta problemática? ¿Cómo puede buscaros? ¿Cómo puede dirigirse a vosotros y plantearle su duda o su caso? Pues nosotros estamos trabajando con, con nuestra cuenta de Instagram, que se llama Insula Info. Es tan simple como enviar un mensaje ahí y en 48 horas estamos intentando dar respuesta a todos los casos porque entendemos que, que es urgente la respuesta, porque el estudiante quiere saber ya qué tiene que hacer, porque si desistiera hoy, por ejemplo, tendría que pagar hasta el 17 de mayo. Es decir, es contra el reloj. Hay que tomar una decisión rápido para intentar no pagar el resto, de, el resto de mensualidades y dejar el piso cuanto antes. Claro, porque entiendo que el, el tiempo, es decir, la notificación cuenta desde el día que lo mandan, ¿no? Efectivamente, o sea, si nosotros quisiéramos desistir hoy de nuestro contrato que Imagínate, tenemos hasta el 25 de julio, por ejemplo uh -huh. Tendríamos que enviar hoy el burofax y dejaríamos, el contrato finalizaría el 17 de mayo Entonces nosotros tendríamos que pagar hasta el 17 de mayo El mes uh -huh. de mayo se pagaría prorrateado, es decir, pagaríamos 17 días Pero a partir de ahí nos ahorraríamos de pagarlo los otros dos meses uh -huh. Oye, esto cómo, cómo, sa ¿cómo surgió esta iniciativa? Por, ¿Por la problemática que vosotros mismos estabais teniendo? Y dijiste, eh, vamos a intentar organizarnos de alguna forma efectivamente, yo en mi caso concreto soy de Granada pero otros de mis compañeros sí son de fuera y estaban viviendo este problema, sí. aparte algunos de nosotros ya habíamos trabajado el tema de la vivienda, pues unos desde, desde la perspectiva jurídica, otro desde la perspectiva de la sociología, yo mismo desde, desde la ciencia política, sí. y bueno, empezamos a hablar, oye mira, ¿qué está pasando esto? Tal? y ya te digo, eh, un martes santo nos reunimos, decidimos que vamos a intentar hacer algo, el jueves santo salimos con la cuenta y una semana pasado, más de 1200 seguidores en Instagram, 350 casos, y ya te digo que en un inicio vimos hasta, hasta un poco desbordados, porque no nos imaginábamos, sabíamos que existía la demanda, mm. pero no nos imaginábamos que, el, que la situación de desprotección en la que habían quedado los estudiantes era tal. Y, y por lo que creo, dime, dime, Chema. No, no, sí, eso, eso. Y, y te iba a preguntar, claro, eh, es decir, ha tenido tanta repercusión que también ha tenido repercusión negativa, ¿no? Habéis encontrado cierto rechazo, ¿no?, por parte de, de, de alguna gente. Sí, alguna inmobiliaria ha intentado boicotearnos por Instagram, poniendo los comentarios, pero bueno, esas cosas tienen, tienen las patas muy cortas, ¿no? <risa> eh, pues nada, desearon muchísima suerte, enhorabuena también por la iniciativa que yo creo que es muy necesaria y, y mucho ánimo también para trabajar porque entiendo que a la carga de trabajo que ya teníais normal o habéis echado sobre los hombros otra más, muy importante y, y que a lo mejor no teníais pensado ¿no? que iba a tener y bueno, y también lo que viene ahora, porque mm. al final cuando cuando esto esto funciona bien y la gente te, te demanda y la gente te pide ayuda, creo que al final lo que pone de manifiesto es que si antes de, de, del COVID-19, eh, la vivienda para los jóvenes y el alquiler de la vivienda ya era un rato, porque el 90% del salario se iba a pagar el alquiler de la vivienda sí. y vivir solo, creo que la situación que viene después eh, puede ser mucho más complicada y yo creo que tenemos la, <risa> tenemos la obligación de, de plantear soluciones y y queremos que esté insular una vez que pase el COVID-19 aportando soluciones al a tema de la vivienda de los jóvenes. Pues lo dicho, mucho ánimo, eh, enhorabuena y, y gracias también de, de parte de todos los estudiantes por tomar esta iniciativa que yo creo que les va a venir muy bien y porque además en estos, tiemp en estos tiempos de incertidumbre es complicado saber qué hacer eh, sin, un, sin una guía, sin una ayuda como, como la vuestra. Así que Chema, muchísimas gracias por contarnos vuestra sí. iniciativa.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 y repite para ti, se está mejor en casa que en ningún sitio. Se está mejor en casa que en ningún sitio. Se está, se está mejor, mejor en casa, casa que en ningún sitio. sitio. Se, está se está mejor en mejor casa que en ningún sitio. sitio. Está está Aquí estamos, en el mujer en casa. Eh, vamos a continuar haciendo este programa en Radiolab UGR, en directo desde nuestras casas. Os recordamos que podéis eh, seguirnos e interactuar con nosotros en Twitter, en Instagram. Eh, aquí también nos podéis escuchar en Spreaker, en medialab.ugr.es barra Radiolab eh, también nos podéis escuchar. Podéis usar el hashtag, nosotros lo utilizamos mucho, eh, almohadilla UGR en casa y también... Tenemos un canal de Telegram en el que vamos colgando también muchas de las novedades. Os recordamos que el próximo miércoles eh, vamos a hacer esos encuentros UGR en casa eh, con profesores e investigadores de la Universidad de Granada y el viernes por la mañana también a las nueve y media haremos otro encuentro y permaneced atentos porque a lo mejor hay novedades esta semana y hacemos algún eh, programa especial o encuentro especial que estamos preparando y sobre el que tendréis noticias muy próximamente. Sandra, María, Fran, muchísimas gracias por estar también ahí. Bueno, y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Nos vemos en el camino de baldosas amarillas, Javier. <ríe> Muy bien, Sandra. Vamos a seguir recorriendo ese camino de baldosas amarillas hasta que lleguemos al Palacio Esmeralda, que en nuestro caso será salir a la calle. <ríe> Chicos, chicas, gracias por estar ahí. Nos vemos la semana que viene. Chao. Chao.